en estos precisos momentos nos encontramos en la circuncisión 2 de la Junta Central Electoral donde como pueden observar a mis espaldas, decenas de personas se han dado cita a esta oficina para conseguir el duplicado de su cédula. Ahí pueden ver en las imágenes decenas de personas, repetimos, han hecho una larga fila en esta oficina de la Junta Central Electoral para conseguir el duplicado de su cédula para poder votar en las primarias de este eh, próximo domingo 6 de octubre. En esta ocasión vamos a entrar a la fila para ver si podemos conversar con una de las personas que están acá en la fila. Caballero, eh, su nombre, por favor. Carlos, ¿de dónde viene? De San Francisco de Macorís. ¿De qué sector? Pueblo Nuevo. ¿Desde qué horas estás aquí? Desde las 5 de la mañana. ¿Y por, por qué, a, a, qué te motivó a hacer la fila? Porque se me perdió la cédula anoche, me atracaron y no tengo cédula. ¿Me ¿Te atracaron? Sí. ¿Y por ejemplo, cuánto, normalmente, cuánto ¿sabes cuánto pagan las personas por renovar la cédula? No, mayormente hoy es gratis. Hoy es gratis. Bien. Bien, gracias Carlos. Ahí escucharon y la, la información que tenemos hasta el momento es que la Junta Central estará otorgando eh, este duplicado de la cédula de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que ya lo saben, las personas que necesitan el duplicado de la cédula para votar pueden darse cita a las oficinas de cedularización para conseguir el duplicado de su cédula. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios.